De lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, es School, un programa hecho por jóvenes para jóvenes, artistas, lo más sonado, los mejores estrenos, actividades estudiantiles y mucho más. mucho School. es